En este vídeo vamos a ver las opciones de formato en las hojas de cálculo, tanto para celdas, para las tablas, tamaño, colores, etcétera. En la, en el menú inicio nos vamos a encontrar con esta cinta de opciones, donde tenemos el grupo de fuentes, de alineación, números, estilos y demás. La mayoría de estas opciones las vamos a encontrar también seleccionando un rango de valores, pulsando el botón derecho y accediendo a formato de celdas. En este menú que aparece, tenemos el menú eh, o la pestaña de Número, donde podemos indicar la categoría o tipología del dato que contienen estas celdas. Tenemos General, Número, donde podemos indicar el, el número de decimales, también si queremos que aparezca un punto como separador de miles, si se tratase de una moneda, formato contable, si se tratase de una fecha podemos jugar con diversos formatos para adaptarlo a nuestras necesidades, igualmente con la hora, porcentaje, incluyendo los decimales del porcentaje, fracción, notación científica, si es, un formato, si es una cadena de texto, otro tipo de formatos especiales como puede ser el código postal, el número de teléfono y personalizado, también podemos jugar a, con un montón de, de opciones para personalizar el, el campo según nuestras necesidades. Vamos a hacer un par de ejemplos, por ejemplo lo que sería la columna de precio de venta vamos a indicar que es una moneda vamos a decir que no tiene decimales puesto que hemos visto que son dos números enteros aceptar y vemos que ya tenemos aplicado este formato ahora de un vistazo pues ya identificamos que esta columna de aquí es un formato eh, financiero vamos a elegir otro conjunto de datos formato de celdas y ahora nos vamos a ir a otra pestaña, a ah, alineación. Aquí podemos jugar con la alineación horizontal y la alineación vertical si queremos que esté centrado a la derecha, etcétera Ajustar el, el, el texto, etcétera Hay una opción curiosa que es está de aquí de la orientación, donde por ejemplo vamos a aplicar 45 grados y lo que vemos es que nos eh, gira el, los datos de, de esta celda. ¿Vale? De esta forma podemos pues, acortar la columna manteniendo una serie de datos que ocupan un ancho mayor. Si tenemos muchos datos en un horizontal, pues un pequeño truco para reducir el tamaño del ancho y poder visualizar todos los datos de un vistazo. También tenemos la alineación vertical, que normalmente no, no se aplicaría, pero se puede dar el caso de que tengamos celdas que son un poco más altas, un poco más con un tamaño mayor de forma vertical, con lo que podemos, en este caso, centrar también los datos en vertical, como sería como hemos visto aquí. También en horizontal, como hemos visto aquí. Bien, vamos a elegir ahora otro, otro conjunto de datos. Nos vamos ahora al menú de fuentes de la tipografía. Nosotros tenemos los, las opciones típicas del tamaño, formato de negrita, cursiva, tipografía, tachado, etc borde se refiere a las celdas tenemos por un lado el, el borde del conjunto que acabamos de seleccionar, que sería el contorno donde podemos cambiar el color donde podemos cambiar el tipo de borde, nos bueno, más grueso y tengo que estos cambios que he aplicado pulsar en nuevo en contorno pues para que se aplique le doy a aceptar y vemos que se ha aplicado ese, ese borde a todo el contorno también puedo Aplicar un formato al interior, vale, voy a decir que las líneas interiores las voy a poner en verde y van a ser punteadas. Pulso interior y este sería el resultado. Vamos a elegir otro conjunto de datos. Tenemos la opción de relleno, simplemente es el color que contiene eh, la, la celda. Vamos a aceptarlo. Aquí lo tenemos. Y por último, la pestaña de proteger que tiene eh, opciones relacionadas, eh, opciones disponibles si eh, usamos la opción de, de que la hoja de cálculo esté protegida, como aquí se dice. Bien, aparte de estos formatos que tenemos por aquí, más opciones de formatos los podemos encontrar en, en este grupo de aquí, en el de estilo. Formato condicional es muy interesante porque seleccionando un rango con una serie de clics podemos tener una escala de colores por ejemplo para identificar los valores que están más altos o menores dentro de ese rango con lo cual esto es muy cómodo para visualmente identificar pues los valores más pequeños o los valores más altos y aquí tenemos pues, un montón de, de opciones en cuanto a, este, a estas condiciones para colorear la, las celdas aplicando pues, a una serie de, de condiciones podemos personalizar las condiciones aplicar crear una nueva regla con otros colores personalizados y demás otra opción interesante junto a, a los estilos sería dar formato a la tabla completa. Selecciono la tabla y me ofrece el sistema un montón de estilos eh, prediseñados. Por ejemplo, vamos a elegir este de aquí. Confirmo. Y vemos que me ha aplicado pues, ese, ese aspecto, ¿vale? teniendo la, las cabeceras con un color más fuerte, negrita, etc. Además, voy a deshacer de este cambio. Además también tenemos la opción de darle un diseño específico a celdas concretas. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí varias celdas y pulso aquí y le aplico directamente estos formatos que ya están, que ya están prediseñados. Selecciono estas otras celdas de aquí, pongo este formato. Estas de aquí, bueno. E igualmente, voy a seleccionar un par de ellas más. Si pulso el desplegable, aquí tengo más opciones y también opciones de personalización. Con lo cual, de forma muy rápida vamos a poder eh, aplicar el formato tanto a una tabla como a una serie de celdas en concreto.